Bien, antes de escuchar a Carolina, vamos a recibir una llamada días, telefónica. Carolina. Adelante, buenos días. Sí, ¿Qué buenos días. días. Buenas, buenos días. se fue. Sí, bueno, se, se fue. fue. ¿Qué Adelante, pena. Carolina. Adelante. No Bien, ok. Eh, sí, para salir de ese problema de los apellidos porque va a ser una situación que se podrá dar en los hogares, de quién lleva el, el primer apellido. Sería bueno dejar que los muchachos cuando tengan sean tengan sean mayor de edad decidan su apellido. Mientras tanto tú le llamas cosito uno, cosito no, dos. Cosito. No. no. Tú ¿Tuviste, tuviste en la Cosa la número red? uno, Ramón. Cosa número dos. ¿Eh? Ramón. ¿Qué? Ramón. Mire muchachos, no, eh, Ramón. Eso, eso va a crear un vacío y un lío. Tú verás mm. gente matándose ahora por el por el dónde va el apellido. Sí. Adelante, eh, llevan el vientre en nueve meses. A propósito del tema de, de las vacunas para cambiar radicalmente de, de este relajo que ustedes tienen. A partir de lunes se, se es un relajo que cosito uno, cosito dos. A partir de lunes se se espera en nuestro país, posiblemente según el gobierno, vacunación masiva. Y qué bueno. Realmente nosotros debemos de ir eh, avanzando para disminuir todo lo que tiene que ver con el contagio de este virus, que ya la gente eh, ha dejado mucho de lado. Eh, se le ha restado ya la importancia que tenía en principio al COVID en la República Dominicana y en el mundo. Los países ya están más abiertos, ya se conocen más los protocolos qué debemos de hacer, cómo cuidarnos, el tratamiento, eh, cómo hacerlo, cómo llevarlo en las clínicas. Y hasta en las casas si se quiere, la tasa de mortalidad, al menos en nuestro país, ha bajado mucho y eso es bien eh, positivo, es importante, es considerable y hay que destacarlo. También es cierto que nosotros no podemos de descuidarnos, eh, aunque hay un libertinaje importante eh, ya en las discotecas, los bares, las playas, los ríos, pero el mensaje debe de seguir siendo el mismo, cuidarse, mantener el distanciamiento y usar las mascarillas, porque todavía está muriendo gente. Y todavía se está contagiando gente. A raíz de esto se crea, eh, o los diputados buscan que se apruebe, porque ahora eh, hay una reforma que se le va a hacer a esta ley, que esto no ha permitido que sea aprobada. Donde se espera, donde se establece en la misma, que la vacunación sea obligatoria. O sea, no, usted no tendría la capacidad de decidir si lo quiere hacer o no, sino sencillamente que deberá de vacunarse. Vemos que la OMS plantea que no debería de ser obligatoria, que no se debe de obligar a los ciudadanos a que se vacunen, sino más bien llevar un mensaje o una campaña de persuasión, de concientización, de información, para que el que desea hacerlo, entendiendo lo necesario que es para nosotros poder acabar con este tema, con este problema que tenemos ya un más de un año, eh, pues eh, lo ideal es vacunarse, es lo que pensamos y entendemos. Mucha gente tema, mucha gente teme eh, sobre lo que podría pasar luego de una vacunación, luego de vacunarse. Yo soy de los que pienso que tenemos más de 100.000 mil vacunados en la República Dominicana. Y no hemos visto que la gente se anda muriendo como se pensaba. Tenemos un sondeo, vamos a mostrarlo, hay un sondeo para eh, ver qué piensa y opina la gente al respecto de este tema. Se quiere el ciudadano vacunar, queremos nosotros acabar con el COVID, poder, señores, estar libremente en las calles. No recordamos lo que es darle un abrazo a un amigo, eh, a un familiar sin ese temor, sin ese miedo de que lo vamos a contagiar o de contagiarnos nosotros. ¿Qué tan grande será la satisfacción cuando nosotros, digamos, estamos libres de COVID? Vamos a ver qué piensan los ciudadanos. Bueno, yo creo que no, porque cuando, cuando algo se pone como obligatorio, es como ya un régimen. Y yo no creo en esa vacuna. Yo creo que esa vacuna tiene problemas. Lo que pasa es que el pueblo tiene que ser sabio de peitar. Yo no estoy de acuerdo con eso porque nadie manda en el cuerpo de nadie. El único que manda es Dios. Yo no estoy de acuerdo. Debería ser obligatorio porque es que para eso, para la gente viajar, para conseguir un trabajo, cualquier cosa, la gente tiene que presentar una prueba, entonces es mejor que la gente se, se vacune. ¿Por qué? Porque no debe ser obligatorio. Nadie está supuesto a ser nada obligado. ¿Qué yo no crees? Que no quiera, pero yo sí me la voy a poner. Dios quiere, sí. ¿Usted confía en la vacuna en dos? Claro. No, usted se eso porque ya han matado gente. Y esa gente no le prueba eso. Además, no lo ha probado para allá tampoco, para traerlo por acá. Yo estoy de acuerdo, yo no pongo eso y le aconsejo a mucha gente que no lo ponga tampoco. No, no puede ser que eso sea obligatorio porque no es muy bueno llevar a la gente a obligado. Es bueno que sea mejor voluntario. No, para que quiera. Nadie puede regalar a nadie, ¿verdad? Si usted quiere, y es de propia voluntad todo lo que ya sé, ¿verdad? No entiendo que nadie le puede forzar, no? Yo sé que me la puso porque quise ponérmela, ¿verdad? Y ya yo estoy, gracias a Dios, me la puse y no sentí nada. Me encuentro bien, gracias a Dios. Para mí no va a ser obligatorio porque yo no me lo voy a vacunar. Yo no me voy a vacunar. El que quiera, eso es mi opinión, mi, mi forma de ser. Ni mi esposa tampoco. Tiene que ser obligatorio, pero imagínate que casi la mayoría de personas ha vacunado a todo el mundo, tiene que vacunarse por regla. Y que se joda que se joda, yo me la puse. Uno, está no, bien todo, ¿eh? es. Que se la ponga el que quiera, yo me la puse, el que no quiera que no le ponga nada. La... nada. Nada se puede hacer obligado. Si el que, el que no quiera decida no, no El problema de. Yo me la puse. Creo que sí, porque viene en beneficio de nuestra salud. Entonces creo que es muy importante la cual debemos de acudir a ponernos nuestra vacuna. Porque es la única forma que podemos sobrevivir. Esto ya puedo ¿Por qué? Porque después hay que comprar la carita, uno no aparece. Hay que comprar, eh, evaporarse lo yo, yo me la puse ya. La claro que sí. ¿Por qué? Claro porque si no, no vamos a enfermar todos. ¿Tú estás de acuerdo que sea obligatorio entonces? Obvio. Porque si no, entonces hay mucha gente que no se la van a poner y no está bien. A... Bueno, él, él quiera ponérsela, que la ponga, yo me la pongo. Él quiera ponérsela, la ponga, porque muchos dicen que, que estoy inyectando el virus y que no quiero ponérsela no, y esto, que se fue, no, sé. yo no le paro a eso, yo me la pongo, yo ni la muevo. mujer. Bien, muchísimas gracias. Ahí podemos ver la percepción de algunos ciudadanos en torno a la vacunación en nuestro país. Eh, vemos, o sea, muy muy diverso, no una totalidad de que sí, de que están de acuerdo en que sea obligatorio. Lo que sí sabemos es que hay mecanismos para hacer que la misma eh, sea obligatoria y que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tema de educación en las escuelas, en los colegios, cuando hablamos de personas que van a salir del país, como de hecho se está pidiendo, a todo el que va a salir de la República Dominicana Que muestre los resultados De que no está positivo Y en el caso De quienes eh, van a viajar También eh, se le pide La vacuna En el caso de los residentes De quienes son con residencias No sé si quienes van de turista o de paseo Le están pidiendo las vacunas O sea, lo que queremos decir acá Es que El Estado tiene la posibilidad Normalmente de que sea obligatoria La vacunación el otro aspecto es de si lo correcto es que sea voluntaria, como plantea la OMS. La otra cosa que nosotros debemos de saber es ese temor que se tenía de que puede hacer daño, de que la gente se va a morir. Hay tantas teorías conspirativas, señores, en torno a este caso, que tú escuchas cosas como que la gente en cinco años se va a morir el que se va Por Dios. Entonces, ¿se imagina la cantidad de muertos en el mundo. O sea... Son cosas que sencillamente no tienen ningún asidero y que creo que debemos de ir dejando esos mitos de lado y no desinformar, no llevarnos de todo lo que vemos en las redes o en internet. Todo el que tenga la posibilidad de ir a los centros de vacunación, que lo haga. Nosotros debemos de acabar, debemos de terminar con esto. ¿Ustedes creen, ustedes piensan, amigos televidentes, que de ser cierto que la vacuna mata de que muere, de que o sea, de que se van a morir en cinco años, de que los efectos secundarios, si bien es cierto que hay, hace, eh, falta es muy reciente para ver posibles efectos. Señores, pero estamos hablando de miles de científicos alrededor del mundo que han trabajado a vapor para poder garantizar una dosis que acabe con este bendito virus. Y no es cierto que se pondría en riesgo las poblaciones del mundo de mayor necesidad. Los médicos, militares, maestros, en el caso de los funcionarios de los diferentes países, por ejemplo el nuestro, ya vemos al presidente, a la, a la primera dama, o sea, a todo el que ya le corresponde vacunarse que lo ha hecho. O sea, el nivel de riesgo estaría en un nivel en que estos ciudadanos que son de primer orden, que son los que han estado dando al frente para apalear la situación de contagio que se ha vivido en el mundo y en nuestro país, estarían vacunándose. Yo pienso que no. Entonces, cuando tenemos todas estas cosas, creo y pienso que es una responsabilidad del ciudadano ir a vacunarse, hacerlo, para nosotros cortar... O ir cortando de raíz este mal que nos visto, que hemos visto nosotros, que se ha llevado y que ha muerto tanta gente, algo inesperado. No sabíamos nosotros ni en nuestras más profundas o terribles pesadillas que íbamos a ver algo de esta magnitud o a este nivel. Si tenemos la solución en las manos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué decir o orientar a que no se haga? Creo que lo más correcto y la responsabilidad ciudadana es que en la medida que le toque, o en el orden en que usted esté o en el grupo en el que se encuentre para su vacunación, pues lo haga. Es responsabilidad de todos asumir este compromiso de vacunación. Siquiera debería, podemos dejar el título muchachos, siquiera debería ser obligatoria. Prácticamente o sea, todos tenemos criterios diferentes de las cosas y es respetable, es entendible. Pero debería de ser a unanimidad, sentir o ver que todos estamos dispuestos, sin que haya que crear una ley, que es iniciativa de la senadora Farideh Raful, sin que haya que crear una ley para que nosotros vayamos para que usted, si no ha llevado a su familiar, si usted no ha ido o no quiere ir, sencillamente a partir del lunes, ya cuando sea abierta la vacunación, pues esté por allá en los centros que se está realizando la vacunación. Vamos a acabar con este problema. Si la solución la tenemos en las manos, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, porque no es cierto que eso está matando ni que está muriendo gente. Miren Amado aquí donde está. Ya él se vacunó como maestro, que fue de los primeros grupos. Las dos. Las dos. Y así tenemos a todos los cuerpos de primer orden de nuestro país y del mundo. No, no, no, y están normal.